Um. Oye, yo sé que había un comentario que quería ver. Ok, llegué. Hey guys. Hey guys, Vlog Blockdad número 14. Hoy es un día especial porque es... Ali. Hola Sauce, ¿cómo estás? La Monse. Los gatitos. Eh, estoy súper bien. En realidad estoy como un poco cansado, un poco agotado. Debo decirlo. Y estoy como cansado que me digan, eh, el fin de año. Hermano, no. eso Es súper arbitrario. Estoy cansado. No? La Monse está súper bien. Está en su última clase este semestre de su magister. Los gatos. Ahí, siendo gatos ValuVD pregunta ¿Cuál es tu palabra favorita y por qué? Mi palabra favorita es reminiscencia Significa que es un recuerdo impreciso De una imagen que viene del pasado Me gusta esa característica de imprecisa Porque la memoria no revive Sino que reconstruye Le da como nostalgia Y yo nostalgia y... Francisca Fernández pregunta ¿Cuáles son las mejores virtudes, cualidades, hábitos que puede tener una persona y las peores? Francisca cree que el mejor hábito es la enredes y la limpieza. Aparte de la honestidad, la consecuencia. Lo que digas que vas a hacer sea lo que finalmente hagas. Rizcalí pregunta ¿Árbol crece en las cabalas de año nuevo? Tengo rituales. Pero vi en un blog sobre eso, así que no... Kiara Salinas de San Antonio pregunta ¿Hace cuánto se conocieron con la Feli? ¿Y cómo se conocieron? Hmm, ¿Colaborarán juntos? Ajá. Con la Felicia, yo eh, me fui a cortar el pelo con ella en otros tiempos Y me dejó super guapo, hermano, ¿qué pasa? Y la cuestión es que no la vi, no la volví a ver Y después caché que era amiga de la Monse Y después con... Felicia, deberías hacerte una visita, ¿eh? María José Arancilla pregunta, ¿cuándo habrá nuevo material tuyo? ¿Cuándo habrá una nueva lista con temas que estén la largos. Uh -huh. El link a Dropbox es el link directo a la carpeta donde yo voy guardando música nueva. Visítenla, voy a dejarla en el tundereque para ver si hay algo nuevo. Y, escucha, tengo varias ideas de música y de nuevo material para mí, mío, pero no tengo tiempo. Estoy cansado. Piafres me hace un pedido muy especial. O sea, ¿podrías en alguno de tus videos recomendar lugarcitos para ir a visitar en Santiago? Disclaimer, solamente tengo datos de bares y de comida Porque es lo único que se hacer, tomar y comer Y hacer vlog y tocar la guitarra ¡Empezamos! ¡NOW! Los waffles, waffles es una super buena opción Tiene waffles dulces y salados Y son... Esa casona que está ahí es el camino Los platos son más o menos caros Pero los sándwiches son baratos y llenadores Y desde acá siento el olor, compadre Debe a ser pecaminoso en Santa Isabel está el Plaza Victoria. Digo nada, ya compadre. Dos y ya está Llegamos al sindicato en la, en el, la administración anterior. Y súper bien, todo bien. Ahora tiene una administración nueva. Y está súper bien, todo bien. Venden nachos, comida mexicana, tragos. Y algo chico, pero cogedor. Y siete, están poniendo una máquina de café. Aquí, en esta casa oculta, está el Bravo 951. Su especialidad son la hamburguesa y en realidad es como súper ecléctica la cocina de acá. Tienen súper buenos tragos, el mojito, la jarre mojito. Funcionó caleta con una cita con la once. El lugar más hipster de los que he mostrado ahora, pero super bueno. Se recomienda reservar antes de venir. Este es el Kleine, que se podría decir que es mi bar. Así que cuando vengan pórtese bien porque, o si no, me van a hacer mal a mí. Acá ocurren cosas maravillosas como encontrarse con un metro. Eso es todo. Eh, creo que no se me olvida ningún lugar, porque no hay ningún lugar que, que vayas seguido y que vayas. Siempre. Muchas gracias por sus preguntas. Esto fue el día número 14 de esta Navi Vlog Dad. Eh, creo que se me olvidó algo. Pero, ¡Oh, que se me olvidó el Hocha. Yo no lo incluí porque hay demasiados episodios sobre el y O sea, el Hocha, hermano. El en el tundere que está la, la dirección. Y la dirección de todos los demás locales.